Si ese perro se te pega, yo lo mando al cajón. Si esa perra se me pega, yo le voy a dar cabrón. Si ese perro se te pega, yo lo mando al cajón. Si esa perra se me pega, yo le voy a dar cabrón. Si ese perro se te pega, me reventamos toda la pera. Tu nena viene y se me pega, se como una caldera, la no chupa la fama, solo buscoteca. Mi tema sonando en la discoteca. Con la nena cheta en una jipeta, con cara de diablo y un santo que peca. La nena buscando amor, pero el novio es un gil. Me está subiendo el calor mientras fumo de la pipa. Acá los diamantes brillan, no te metas con mi clic. Está invertido en mi chin, ya, y tu negro solo chi, tengo pacas dentro del cajón, cambio pinchas como un camaleón. Si tú sabes que soy un cabrón, en el party me prendo otro clon. Vamos a la clan de invitar a tus amigas. Con unos besos se pone agresiva, fumando lento mientras me domina. Pa' que postearlo si lo vivo en vida. Pa' que postearlo si lo vivo en vida. Pa' que postearlo si lo vivo en vida. Pa' que postearlo si lo vivo en vida. Pa' que si vivo en vida. perro se te pega, yo lo mando pa'l cajón. Si esa perro, se me pega, yo le voy a dar cabrón. Si ese perro se te pega, yo lo mando pa'l cajón. Si esa perro, se me pega. Che si ese perro se te pega, yo lo mando pa'l cajón Si esa perra se me pega, yo le voy a dar cabrón Che si ese perro se te pega, yo lo mando pa'l cajón Si esa perra se me pega, yo le voy a dar cabrón ¿Cuál es el drama? Ey. Uh, nadie me para, me prendo un leño y me quedo tranquilo Con el cora frío y un estilo flama uh, yeah. Tengo un 207 chocado En la joda me armé un pristeado Dale nena, vámonos pa' otro lado Es que veo todo muy alocado. Hijo de mi puta, yo no tengo freno Ey, En la curva negro yo solo acelero uh, Soy un tiburón pero tiro veneno Ey, Con ese culote, baby, yo me muero uh, Hijo de mi puta, yo no tengo freno Curbanero, yo solo acelero soy un tiburón pero tiro veneno con ese culote baby yo me muero con ese culote baby yo me muero con ese culote baby yo me muero